Qué facilidad y... que cosa cosas, ¿eh? ni hecho. que estuviera y... preparado, oye Ni que estuviera oye, preparado y... esto Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo, hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, a que hable la historia de mí. Por los siglos hay amor. Me quedo contigo. Pues me enamoraba y te quiero y te quiero. Ale. Que soy muy feliz estoy enamorado Te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz